Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de Youtube, queridos, ¿cómo andáis? Bueno, van y men y aquel que esté viendo este este video que estoy subiendo. Te agradezco por aquí, por estar del otro lado de la pantalla. Y tenemos la batalla de Berlín, chicos. Hoy.. Eh, es el lunes 16 de abril de 1945, en el primer frente bielorruso eh, tenemos este evento. El mariscal Georgi Zhukov dio la orden a sus tropas de desatar un aluvión gigante de artillería sobre los alemanes. Esto marcó el comienzo del avance soviético hacia el premio mayor, la capital alemana Berlín. Menos de un mes después, el 8 de mayo, Alemania firmó las actas de capitulación y con ello... La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. En Europa porque en Japón todavía seguía, recuerden. Este año es el 75 aniversario de la Batalla de Berlín. Para conmemorar el evento tenemos una serie de bonificaciones y misiones que te recompensarán con experiencia extra, consumibles, reservas personales, equipamiento y emblemas. Y además podrás obtener descuentos y un índice de conversión especial. Bueno... Eh, son varias la, la, las bonificaciones que nos da este evento Por eso es que lo traigo acá al canal Porque a veces cuando son eventos muy menores Que te dan un matafuegos Ya no los subo más Antes sí subía absolutamente todo Pero ahora estoy como seleccionando un poquito mejor Lo que vale la pena Y esto sí vale la pena, está bueno eh, Porque te dan varias cosas Y además dura un par de días O sea, del 16 al 20 de abril Fin de semana de experiencia por 4, chicos. Está buenísimo. Fin de semana de experiencia por 4. Buenísimo. Eh, y dura hasta el 20, ¿ok? Comienza el jueves 16 de abril. Bueno, a estas horas. Y termina el 20 de abril. A estas horas, 4, 6:20, 7:20. 20, y 20. 7, 20 eh, por 4 para la primera victoria de cada día, chicos. Y después, además, hay misiones que están, que están muy buenas. Comienzan el 16 de abril y finalizan el sábado 2 de mayo o sea tenemos una buena cantidad de días para poder hacer estas misiones obtén 25.000 de experiencia base en cualquier cantidad de batallas lo vas a conseguir seguramente si jugás más de un par de batallitas por día la vas a conseguir seguramente porque tenés varios días para hacerlo Debe ser en un vehículo de nivel 4 a nivel 10. No es complicado. Es una vez por cuenta. Batallas aleatorias. Grandes batallas. Escaras y avances. Encima si juegas escaramuzas con la gente de tu clan. Seguramente lo vas a poder estar haciendo. Y te van a dar unas hermosas ópticas revestidas. Y apuntamiento mejorado chicos. Que acá tenemos unos buenos créditos. Si eh, lo querés vender o lo puedes mantener. Para equipar tus deliciosos tanques. Después hay otras misiones más. Del 17 al 20 de abril. Misiones de fin de semana. Eh, del viernes 17 al lunes 20. Tenemos rugido de la bestia. Le te dan matafuegos, botiquines, kit de reparación, bla, bla. Tenés que destruir tres, tres vehículos. Sencillo. Eh, cinco veces por día. Esto más que nada porque después lo podés usar como créditos. Los, los, los vendés y si nos vemos en Disney. Pero acá se viene lo más, eh, lo más lindo. Acá tenés reservas personales de experiencia para la tribu. Cuando tenés que levelear una tribu le ponés... Una de estas, o le metés las dos, o lo que tengas, y vas a levelearla mucho más rápido. Después tenés reservas personales de experiencia libre del 200%. Eh, está, está muy bueno esto también. Y eh, te dan fichines, te dan fichas. Eh, condiciones, tenés que dañar tres veces a vehículos enemigos y posicionarte entre los 10 primeros. No es nada difícil. Tenés que reunir 20 fichas y te dan emblema de oso, emblema de águila y... Eh, dos reservas personales de 100% de experiencia de una hora chiquis. Después tenemos del 20 al 24, o sea, fíjense, por, por, por eso se los traigo, porque hay un montón, un montón de cosas. Eh, del 20 al 24, comienzo el 20, termino el viernes 24 de abril a estas horas. Eh, recompensa por 3, o sea, 300% de experiencia para la tribu. Posicionarte entre los 10 puestos eh, principales de tu equipo Por experiencia. Es repetible y podés jugarlo en aleatorias, grandes batallas, escaras y avances. Del 24 al 28 de abril, fin de semana de conversión de experiencia libre, chicos. Va a estar uno de oro por 35, así que jueguen torneos también, ganen orito Y si no, aprovechen estos días del 24 al 28 que va a ser más barato cambiar experiencia libre por oro. Tenías planeado sacar un tanque con experiencia libre porque te falta no mucho que esto que el otro, bueno andás juntando orito para que del 24 al 28, que son esos 4 días, vas a poder cambiarlo y no vas a perder tanto. O sea, vas a terminar ganando, porque siempre vale 1 de oro por 25 de experiencia libre. Si no mal recuerdo, ahora están dando 35 de experiencia libre. Es mucho, mucho más, así que aprovechenlo, chicos. No pierdan estas, estas cuestiones que hacen, a la digamos que hacen, son pequeños detalles que te ayudan a avanzar un poquito más rápido, ¿bien? En lo que quieras, en el objetivo que tenga cada uno, por supuesto. Del 28 de abril al 2 de mayo, fin de semana de descuentos. 25% de descuentos en consumibles y equipamiento, chicos. 25% de descuento en consumibles, que está buenísimo. Ya les voy diciendo que lo voy a aprovechar seguramente. Me compraré unos cuantos botiquines, unos cuantos eh, extintores y demás. Calculo me compraré unos... 500 de cada uno más o menos, 250 de cada uno, por ahí andará. Y equipamiento que va a estar con un 25% de descuento, así que va a estar muy muy bueno. Bueno, aquí tienen esta linda eh, el Reichstag, podríamos decir, ¿no? En ruinas, donde los donde los rusos plantaron su bandera aquí arriba. Pero bueno, amigos, ya saben, les traje esta esta noticia porque la verdad es que tiene un montonazo de cosas. Así que si se preguntan. eh ¿Pero cómo puede ser que me den por cuatro? ¿De dónde salió esto? Acuérdense que Nando se los dijo. Seguramente está en el 75 aniversario de la batalla de Berlín. Chicos, así que aprovechenlo. Y no dejen pasar estas cosas que Wargaming da otorga a sus jugadores. Bien, porque después eh, puedes ir progresando más rápido en una línea, en un tanque, en tal cosa, en tal otra. Aprovechen los torneos también, que hay torneos en la página de World Gaming. Como ven acá arriba, torneos ingresan aquí. No es para nada difícil. Yo antes pensaba que era muy complicado ganar uno de estos, uno de estos torneos. Y la verdad es que es bastante, bastante... No voy a decir sencillo porque suena como muy agrandado. Pero muchas veces pasa que no se presentan los equipos. Que, que tal vez te toque un equipo, un rival que tal vez... Eh, tenga mucho ping Tenga mucho lag O que no sea un gran rival Y le podés llegar a ganar O tal vez juega bien Pero vos jugás mejor Y le ganás igual Y te haces bastante, bastante orito Algunos se quejan Porque dicen que no Que no es lo que era antes No sé qué Está perfecto Estamos todos de acuerdo Buenísimo, ok Pero Igualmente así y todo Fíjate si acá jugás con un amigo Te podés llevar 700 de oro Porque es 1400 dividido 2 Más 10.000 de experiencia libre Chicos eh, Entonces todo esto va sumando. Fíjate que acá tenés eh, abierto Sudamericano. También tenés torneos en Sudamérica. Porque si, si, digamos, los torneos que jugás en Central, como me pasa a mí. Y le debe pasar a muchos de ustedes también. Tienen mucho ping allá. Y se nota, se nota mucho. Eh, porque ellos te pegan el tiro exactamente. Y vos cuando le pegás, tarda media centésima más. Y a veces es muy milimétrico el Watt en eso. Y eh, se hace un poquito más complicado. Pero... Yo les aconsejo que jueguen torneos que van a ganar mucho y, de hecho, le recomendé a varios amigos que jueguen torneos y ahora no paran de jugar torneos porque están haciendo oro bastante, bastante sencillo. mira primer lugar, 1000 de oro más 5000 de experiencia libre, chicos. No quedaste primero, quedaste segundo, te ganás 500 de orito. O sea, está, está bueno, está bueno. La verdad que vale, vale la pena. Y encima podés jugar con amigos. Acá tenés el sudamericano 3 vs 3. Le decís a vos, eh, jugá, o sea, juegas vos y dos amigos más Y te puedes ganar 3.000 de oro dividido O sea, 1.000 de oro para cada uno Más 15.000 de experiencia libre Esto sí que va para cada uno Y esto se reparte entre tres Así que la verdad que está bastante, bastante bueno Yo lamentablemente mi internet hoy en día es bastante, bastante mala O sea, tengo una gran internet Pero me funciona realmente muy mal Estoy ahí en tratativas peleando con la empresa eh, Para que me lo... Me lo reparen, así puedo hacer directos como Dios manda de varias horas. Y recuerden chicos que si llegamos a los 5000 suscriptores, Wargaming nos va a estar entregando un montón de cosas para poder sortear. Y además yo de mi bolsillo también, como siempre, seguramente voy a estar sorteando un montón de cosas. Así que suscríbete al canal si no estás suscripto, deja ese like, toca la campanita para saber cuándo volveré a subir Video que en realidad lo hago casi a diario Y directo también lo hago casi a diario Estamos siempre acá Nando Army Full time 24 horas 7, 365 días del año Bueno amigos, cuídense Hashtag Quédate en casa Cuídate Usa barbijo Cuida a los que te quieren Cuida al resto de la humanidad Y nos vemos en la próxima Chau chau